Buenas noches, Puerto Rico, les habla José Juan Tañón Díaz. Bienvenidos a los sorteos de la Lotería Electrónica en este verano eléctrico. Para hoy jueves 18 de agosto de 2022, estaremos celebrando los sorteos de noche de Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Los sorteos de hoy serán certificados por el auditor Ricardo Carmona, de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfarben Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Atención a los jugadores en Camuy. Si usted jugó Powerball en la Casa Agrícola y Colmado JC en el municipio de Camuy, podrías ser el ganador de un premio secundario de 100 mil dólares. Repito, el premio se fue para Casa Agrícola y Colmado JC en Camuy. Muchas felicidades al ganador o ganadora de estos 100 mil dólares. Para este sábado el Powerball tiene un premio de 80 millones de dólares, mientras que para mañana viernes Lotto Cash tiene un premio de 630 mil dólares que pueden ser tuyos sin anualidades, al igual que la doble revancha, que tiene 340 mil dólares. El verano está caliente y llegó con alto voltaje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 Raspa tu suerte con los juegos instantáneos y comienza a celebrar. Pero mi gente, comencemos con el sorteo del Pega 2. Boleto hermano y mucha suerte, Puerto Rico. Primer número. Es el 9. El 9. Segundo número. Es el 6. El 6. El número ganador en el Pega 2 es el 9. 6. El 96. Continuamos, mi gente, con el sorteo del Pega 3. ¡Mucha suerte! Y estamos listos para recibir el primer número, que es el 1. El 1. Segundo número. Es el 6. El 6. Tercer número. Es el 6. Repite el 6. El número ganador en el Pega 3 es el 1-6-6. 6, el 166. Finalizamos, mi gente, con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte a Puerto Rico. Y recibimos el primer número, que es el 5. El 5, segundo número. Es el 0, el 0, tercer número. Es el 9, el 9. Último número en Pega 4. Es el 7 el 7. El número ganador en el pega 4 es el 5097 el 5097. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy. Para más información, visita el enlace loteríasdepuertorico.pr.gov. Nos vemos mañana viernes a las 2 de la tarde. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares y que tengan todos una excelente noche.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 Luma rechaza que sean las líneas de transmisión y distribución las que causen daños en las plantas generatrices. Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico registra crecimiento positivo a nivel económico. Además, Negociado de la Policía refuerza sus procesos de investigación de casos de maltrato contra los animales. Honran trayectoria de servidores públicos que se destacan en el servicio público y en su comunidad. Golfista Rafa Campos será anfitrión de torneo de golf a beneficio de la YMCA. Los detalles en el segmento deportivo. Estimados, a continuación, en esta edición que comienza ahora. La empresa Luma se defendió hoy de críticas hechas a raíz de la más reciente avería que dejó a sobre 230 mil abonados sin servicio, mientras aseguran que no es cuestión de echar culpas, aunque apuntan a la falta de generación como un